Hola, hola, con esto es Axisomar Contando, un día en Santa y hoy volvemos con Total War Troya en esta DLC de mitos Nuestra campaña con Micenas, hoy vamos a asaltar un ejército de Azis, este es el que nos está atacando en nuestro territorio natal. Así que bueno, en un principio tenemos nuestro equilibrio de poder bastante por encima, así que vamos a ver si lo podemos sacar confiamos, confiamos, yo creo que no, no, Bueno, tenemos más experiencia ellos están un poquito tocados pero, uf, no sé, yo creo que los centauros son los que van a equilibrar la balanza a nuestro favor vamos a tener que usar bastante bien nuestro héroe pero bueno porque nosotros tenemos arco, y ellos no uh, uh, uh, uh, aquí este me gusta, vale, vamos a ser listos más o menos anchos vamos a darle espacio Vale, vamos a meter aquí estos, vale, estos vale. Aquí esta gente la voy a meter en el grupo 1. Vale, en nuestro arquero en el 2, en el 3, vale, estos en el 4 y estos en el 3, vale. Y aquí que nos quedamos, vale. Vale, vamos listos. Vamos a. Uff, no, no, no. Vamos a correr por aquí. Vale. Se van a mover, no se van a mover Vamos a mover esto aquí bueno. Vale Siguen sin moverse, tío Uf, Es que Meterme aquí A lo mejor Me hipoteca bastante ¿eh? Como en estos Vale, están en ellos, centavos Está bien Venga, líate. A tortas, eso es. Vamos Rey. Están atacando a tu héroe. Porque ellos tienen rango. Fin de ya formación, se ah, ha llevado vale, a la de eso. enemigo. Vale, esto es chocar aquí y salir corriendo. Vale, vamos a ponerlo ya a velocidad normal. Vale, maravillosa carga. Perfecto. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y vosotros ya aquí, vosotros os quedáis aquí. Perfecto. Y nuestro héroe a quien dispara. Vale, vamos a disparar hacia acá. Bueno, vamos a meter el daño aquí. Liberamos a esta gente. Oh. ser capaces de poder limpiar esto tus guerreros van a titubear vale no por favor venga con el arco chato vamos venga, eso es un poquito de calor por aquí Vale, sacamos estos centauros de aquí Vale, vale, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien Voy a cargar aquí, ganar moral Eso es, otros aquí, otros aquí Esto está a punto de acabar Nosotros tenemos un héroe, tío Dios no no llegado no a cargar esos centauros Fua, pues eso no se puede hipotecar, eh no me creo que no o seas capaz de meter daño como para bajar estas unidades, tío. ¿No van a volver los centauros? O sea, están tocando un montón de moral Vale, vamos a mandar a esta gente aquí. Vosotros ya podéis colapsar aquí por este lado. Tú Esos perrelo, centauros. Creando, vale, los centauros cargando ahí a muerte. Vamos. Vale, y la aristía, maravilloso. Dale, dale, dale, dale. dale, dale. Venga, vamos a ir gastando ahí todo nuestro poder con el arco. A ver, eso, es que eso tiene que meter 4 o 5 lo menos. Vale, vamos a disparar para allá. Vamos a apoyar aquí. Vale, vale vamos a cargar con esto así. Venga, sus movimientos así. De medio distracción. Toma ahí. Vale, vale, vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Está muy bien, muy, muy bien, muy, muy bien, muy, muy bien, muy, muy bien. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Volvemos a cargar. La vale, victoria, venga. Vale, nada, no, esto ya está hecho. Venga, podemos cargar rápidamente. También aquí, venga, vale, eso es una de tus unidades se ha quedado sin munición. Nada, y con esto, o sea, va sin munición, pero darle calor a esta gente con los garrotes. Nada, maravilloso. Nada, lo que se pudo, se pudo. Uh. Eso es, rey. Ah, finalizamos batalla. Perfecto, eso os puede defender. Algo lo importante: recuperar los dos garrotes. Tú, 99 Baja, Se han cargado medio ejército enemigo, casi. Un, un, un tercio lo menos. Vale. Vale, pasito al lado para distraer. alimentos muy bien bronce vale me sirve unidades reabastecidas no para qué perfecto hombre ya está bien fuera de mi ciudad fuera de mis tierras más entre los cautivos capturados en combate ¿Yu? vale y podemos reengancharlos Vale, auto resolvemos Vale, con esto Ahí estamos Ven, Pide clemencia Que no la vas a tener hijo Vale, me gusta 8% Unidades abastecidas Vale Vale Un nivel y 4 Vale, esto está bien Esto está bien Experto en formaciones, unidades de proyectiles, reduce la fatiga de las unidades, senda de armes, la senda de artemisa me lo quedo. O sea, aquí vamos a tener un lanzamisiles con este señor, brutal. Jabalina, no tenemos ningún otro así, no, son todos jabalinas, tío. Vale, favor de Afrodita, más uno por turno, pues bueno, vamos a ponerlo, ¿no? Para no tenerlo en ningún sitio, literal, para no tenerlo en ningún sitio la tengo aquí. Nos permite. Sí, vamos a volver a casa con, con esto y ya está. Miedo me da un poquito estos ejércitos, ¿eh? Así que vamos a ir recogiendo potencia militar. Porque si no, lo vamos a empezar mal. Vale. Ok, ¿qué nos queda? ¿Qué tenemos a mitad? Edificio En gla Aquí no tenemos nada por. O oh, Punte. Esto es lo que hemos acabado de conseguir. Vale, obtenemos 240. No podemos reestructurar y no podemos reestructurar. Vale, ok. Troques finalizados con Eftia. Es que esto en verdad lo necesitamos, ¿eh? Vale, vamos a lanzar esto. Vamos a conseguir esto. Que además es bastante provechoso para nosotros. Uf, pero ellos se quedan súper secos. Vale, bueno, no pasa nada. ¿Cómo se nos queda el balance? Menos 2.000. Wow, pues a ver si podemos meternos con alguna otra. Esparta, no. Bueno si Esparta, no, no tiene, no hay nadie con excedente de. Estos pues estamos en guerra. Filis. Etolios. Con esta gente no estamos del todo mal. Yo creo que los podríamos incluso hacer vasallos nuestros en un futuro. Vale, vamos a negociar con esta gente. Eh, pues va a ser que no, Acis <risa> no, Elis tampoco, Éfeso vale, vamos a negociar, vamos a hacer un acuerdo de trueque, vale, me parece perfecto te voy a dar yo 100 y por cuánto, me, ¿qué, ¿qué me das tú? 500 más te borras caro 800, no 750, 650, vale, vamos a hacer, vamos a hacer que funcione Creo que único... Vale, mira, me parece... Me parece correcto. Lo aceptamos. Venga. Maravilloso. Abandonamos. Sí. Y, y más o menos paliamos un poquito ese... Ese movimiento. ¿Estos no son tropas bien, enemigas? Sí. No sé muy bien a dónde quiere ir, pero bueno. Miedo, ¿eh? Miedo todos estos movimientos de tropas. Hay que venir aquí hacia el sur a ver cómo lo... Lo gestionamos, vale. Ok, siguiente turno y vemos cómo evoluciona todo. Uy, a ver, movimientos de FTIA. Es que van a venir aquí a 13. En... Vale, FTIA se está movilizando, está bien. Vamos a ser listos ahora en el próximo turno. Vamos a anticiparnos un poquito la jugada y vamos a hacer coordinaciones bélicas contra estos ejércitos que vienen aquí a mi casa. Wow, o sea, Ulises ha absorbido a Aftía también. Itaka ha absorbido a Aftía. Dios, peligro, ¿eh? O sea, peligro. Bueno, que, que una facción sea capaz de amasar todo esto, pues. Como aquel. ¿Por qué? No, o sea, no me quiero desprender de todo el bronce. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, ¿Itaka? vale. apoyar a agarrar en el bando aliado. Han atacado a tu aliado. O sea, este señor es el que está atacando a Itaka. Vale, apoyamos aquí. Ah, me declaran a mí la guerra Oye, ¿por qué estamos teniendo tan mala relación? Ahí conmigo? Ah, vale, conmigo estamos súper bien vale, vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale, o sea, esto está correcto Vale, ¿y dónde está esta gente? Uy, al norte, ¿vale? Vale, pedimos ayuda a los aliados. Vale. Narika se tiene que mover. Minia se tiene que mover. Esperia. Uh, vienen a atacar en... ahí, tía. poco podemos hacer, eh? Contra esto. Vale, vamos a tratar de librar la batalla. Vamos a defendernos como bien podamos. A ver cómo... Podemos hacer para maximizar los daños y ya a partir de ahí, bueno, de siempre colapsamos en un lado y todo lo que podamos rascar, por los hemos claro, vamos, nuestro ejército es morrayita, no tiene mucho. Uff, lluvia. ay el despliegue así, todo condensado. Me muero. Vale, bueno, no tiene rango él. ¿eh? Yo despliego todo aquí. Mis. Arcos aquí, eso es. Y aquí las lanzas y ya está. Bueno, de hecho, aquí... aquí eso es. Vale. Y el defensor aquí. Nuestro héroe en este lado y ya está. Un poco nos queda por hacer. Y nosotros aguantamos aquí y para adelante. Uh, uh, uh. vale, vamos a colocar este aquí Y todo el grupo 1 y quitamos el modo Esparamuza Eso es Y empezamos a disparar, vale Vale Es que reciben súper poco daño Están atacando a tu héroe. ¿Nuestro es contra su héroe? ¿Qué tal puede ir esto? No, ahora no es full línea y él tiene un montón más de bufos. Bueno, eh. Ni, ni, ni nos creamos. O sea, no está yendo mal, eh. No, nuestro héroe va a perder. Vale, vamos a meter el daño aquí. A ver si podemos. ¡Ojo! Ha perdido mucha moral, eh. No, no, no. La recupera. Tus guerreros Ojo, la ojo, ojo, ¿lo matamos? Si lo matamos, es súper bien, ¿eh? ellos van a perder mucha moral. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, Seguimos ahí, seguimos, sigue, sigue, sigue, que ya lo tienes. Vamos, hijo mío. Acábalo. Ah, ostras, o sea, están literalmente huyendo los dos. Venga la lluvia de flechas, de lanzas, de todo Han hecho vida, tus Matadlo, danos. por dios Vale Ahora hacer el daño que se pueda Y poco más <ríe> Venga Venga Vuelve, hijo no mío Grupo 1, focusear, aquí vamos No recuperamos a nadie, ¿no? Venga, ahí carga valiente. Venga, ahí al mogollón. Uff, que va. No vamos a poder activar la aristía ni de miragnito. Nah, esta gente huye. Oh, no. Ya, hagamos, sí, nos fuimos. Bueno, se intentó. Nos hemos cargado su héroe, ¿eh? Que ya es. Ya está bien, está bien. No sé de qué nivel era ni demás, pero bueno. No, no, hemos bajado que está bien. 81 pérdidas. Bueno, a ver si nos hemos focuseado en el héroe, pues también es normal, ¿no? Y nosotros, obvio, perdemos el asentamiento. Dale ahí. Maravilloso. Vale. Pacto en agresión. ¿Con Elis? ¿Estos tienen guerra con alguien? Vale. Te lo acepto. Literalmente estoy en guerra con Tobrist. Esto lo podemos recuperar ahora. Tenemos algún ejército cerca por aquí. Confederación. Y con Konofti. Esto es súper poderoso. Anción. Vaya. Vale. Venerados antepasados. Aquí tenemos que ir seguir subiendo. Éxito, perfecto. Nuestra. Ahí donde está. La influencia. Que el precio turno. Un 2%. Vale, ¿qué podemos reclutar aquí en micenas? Que va, es que estamos todo en negativo, tú. De negativos, aquí nos morimos. Hay que movilizarse. Vale, aquí tenemos espadas. Esto, aquí podemos hacer arena de espanto, me parece correcto. Reduce la moral de las unidades. Éxito, vale. Si tenían en opunte, aquí que vamos a querer, hombre. Ah, bueno, siendo de madera, no tanto, ¿no? Pero, uh, uh, uh, uh. a ver, ¿dónde está? 5% de todos los recursos de esta provincia. Esto está súper bien porque ahora engancharemos esto. Vale, uh, este señor ha subido a nivel 10. Vale, importante. Importante, importante. Favor de Esclepio. Lanzamiento Heracleo. Heredo... Heredero de Dolos. Despliegue en vanguardia. No, no vale la pena. Espíritu rico. Moral del héroe. Líder de inspiración. Método de... Reposición de bajas. Uh. Eh. Mm, curioso, ¿eh? O sea, porque no sé si meter aquí a este señor... Eh, meterle... De todos los héroes de la facción Vale, sin duda Vamos a coger este mantenimiento Para que los héroes nos cuesten Mucho menos, ahora bien Nos movemos hacia allá Y vamos a saltar Minias con este ejercitazo Que sin duda vamos a No, reventamos esto Resolución automática, pero sin duda Sin duda No tendríamos que sufrir Ni bajas lo que me cuentas. Ah, digo... Me ha asustado por un momento, digo, no puede ser que vayamos a tomar esto. Vale, perfecto. Super pocas bajas, muchos alimentos, bronce. Vale. Eh, pues We've vamos. Ya está. Vale, al peno, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Este señor... En la TEA Vamos a llegar hasta aquí Uy, ritual de perdición, no puede ser Arena de espanto, vale Y vamos, Uh, a Es que ha subido también al 20 Vale, que vamos Vamos a ponerle tregua, set de sangre Es que está muy bien, eh Dominio del combate, coste de rabia Más barato Le subimos set de sangre Daño a los edificios al saquear. Cinco turnos cuando el personal se encuentra en una región sin arrasar. Protección del pueblo o disciplina. Ingresos por incursiones. Es que se trata de arrasar eh con este señor. De bajas al saquear. Causamos daños a los edificios al saquear. Deberíamos ir saqueando a Tocristo. cristo, pero es que en estas regiones que precisamente quiero yo apropiarme de ellas. Vale, vamos a meter aquí esta de Dominio con Combate, aunque estamos bastante de sobra, ¿no? Teniendo esta de versatilidad y... Uf. Vale, vamos a meter aquí la experiencia. Vale, sí, que me parece correcto. Arenga de espanto con éxito, vale Ha subido de nivel esta mujer, no, pero un poco le ha faltado Vale, el atea, vamos, vaya no. Vale, pues aquí asediamos Con la calma y en un par de turnos esto está, bueno, medio muerto Perfecto, estamos bien, o sea, son buenos movimientos Ahora, con este, aquí, asaltamos Siria, nos da con este ejército que tenemos como para asediar esto, más la guarnición. No debería tener una guarnición alguna, ¿no? Al menos está todo este mundo, toda esta gente muerta. Mm. miedo me da un poquito, ¿no? Pero a ver, vamos a probar. Vale, puh, que va, hasta luego. Corremos. <ríe> vale, ¿podemos llegar? Sí, llegamos de nuevo a Oropo. En Tebas podemos construir algo. Podemos mejorar esto. Un palacio real. 820. Vale, perfecto. Vamos a reclutar más. Es que reclutando carros. Reventamos a esta gente. ¿eh? Reclutando carros. Reventamos a esta gente. Vale, vamos a coger dos carros. Y luego vamos a meter de nuevo. Vamos a rellenar esto. Y vamos a pasar por encima. ya está estaremos en super negativo, yo lo sé, pero, pero, oh, vais a llegar a saltar esto, ah, no, esto es lo que hay que quitarse encima, vale, a ver, coordinación, bueno, esta gente está súper cansada de estar aquí en el mar, ¿no? sí, vale, diplomacia, EFESO, señores de Éfeso, ¿tenemos algún trueque? Alianza militar. Me parece maravilloso. Alianza militar. Pero además, vamos a ver algún trueque. Acorde de trueque. Necesito. 2000. ¿Podemos hacerlo funcionar? No. 000. Vamos a meterle aquí Pues no sé 10 de oro Y qué más les gusta a esta gente 50 de oro Quizá Y vamos a meter bronce es que también estoy en negativo 50 de oro está bien, ¿no? Uy, uh, qué va Esto es una locura No no, no, no. Vale, vamos a cambiar el acuerdo de troque Vamos a bajar un poquito el trueque que... Por 1500. Por 50 de oro cada turno. Menos 25. Uf. Vale, pues 2000. 1800. No. 30, 25, eh, pues nada, ¿no? 1200, 1100. Coño. Eh, ¿Vamos a hacer, un, a hacer que funcione? Eh, no. Por mí, por 32, por 31. que funcione equilibrar la oferta vale y me das bronce mira me parece correcto te lo valoro me gusta vale aceptamos una no, alianza militar con esta gente está muy bien ahora mismo lo único que no es que por favor que no os barran del puto mapa es lo que necesitamos vale ahora más o menos hemos equilibrado vale Vale. Ahora vamos a hablar con diplomacia. Coordinación bélica, hijo mío. Aquí. Ya te apañas tú como quieras, ¿vale? Pero me revientas este señor. Vale, a ver qué nos queda. Manifiesto disponible. Ojo. Vale, manifiesto disponible. Aquí esto se puede reconstruir. Venga, pues lo reconstruimos. Y vamos a establecer de manifiesto, felicidad y crecimiento, perfecto, vale, edificio dañado en GLA, puntos de habilidad sin asignar para EPO, que tenemos aquí este señor, Porque. Okay. ah, vale, uh, uh, uh, uh, elección de los dioses, moral para todas las unidades, con lanza, con hacha, pues vaya, Nos sirve. Seguido en tierra, espíritu rico, moral del héroe. Temoriza al enemigo, vale. Perfecto, le vamos a poner este, el del espíritu rico temor. Me gusta. Vale. Eh, vendremos aquí a Traquinia con este ejército. Y ya está, yo creo que podremos aguantar. A este, a este ejército. Esperemos que nos haga fuerte con todo lo que vamos a reclutar aquí. Vale, vamos a pasar de turno. Vemos cómo se queda todo. Y rezamos para que las cosas vayan bien. La verdad es que hemos conseguido desatascar ahí la zona de los beocios. Y oh, me hemos ido como una pisonadora para arriba con esos dos ejércitos. Yo creo que nos vamos a bajar. Haremos esa conquista y ya nos bajaremos al ejército de sarpedón. Para empezar a plantarle cara de nuevo a... A París de Troya. Y volver a la conquista de las islas del, del Egeo. Y, y ya tratar de dar el salto. Defendernos bien. eso es importante. Defendernos bien. Tener los ejércitos distribuidos en zonas clave. O en zonas que más o menos nos sirvan. Para poder aguantar. Y que tengamos ya pues eso. Los, las pequeñas rebeliones controladas. Y ya fuera de eso. Uh, Itaca contra esta gente Contra los Dorios Vale Apoyamos a nuestro aliado Ojo, otra nueva guerra Ah, nos declaran a nosotros la guerra Poco fiable eh, Vale Vale, esta guerra Contra toda esta gente, lo que no sé es por qué me declaras La guerra Estando tú ahí en el norte Bueno, no, no está tan lejos, eh Vale, ok pues que me estoy metiendo en guerras totalmente secundarias sin sentido alguno y es de... Bueno, vale, vale, vale, vale, vale. O sea, han venido a atacarnos a nuestra casa. En un principio tenemos las de ganar, pero habrá que verlo. Y esto lo haremos en el próximo capítulo de nuestra serie de teoría. Así que nada...